20 frases para alguien que te lastimó ¿Qué haces cuando alguien que te lastimó es demasiado importante para ti? ¿Cómo reconstruyes tu vida y la confianza en la gente, cuando la persona que te decía amar, te lastimó? Cuando alguien que nos lastimó es importante para nosotros, es duro afrontar la pérdida de una relación que ya no tiene ni futuro, y lo que es peor, mina nuestra confianza en los seres humanos dejemos de lado la confianza en la gente y en su lugar nos volvemos personas más incapaces de forjar relaciones de pareja fuertes, porque siempre tenemos el miedo a ser lastimados. Sin embargo, pese a eso es importante entender que sea lo que sea que haya motivado a alguien a lastimarte, es tu trabajo saber gestionar esas emociones detrás y es por eso que hoy estoy aquí para compartir contigo estas 20 frases para alguien que te lastimó. Este es Marco Antonio de V-Lifers, y espero que este video te impacte, no olvides contarme tu historia al final de los comentarios, empecemos. Número 1. Quien te hace daño, es quien al final te necesita. La realidad es que una persona que te lastima, que no estima tu valor, que no comprende lo que aportas, y que poco entiende del amor que tú das, es una persona que en el fondo no sabe reconocer la belleza cuando la tiene enfrente. Sus inseguridades, su falta de confianza en sí mismo y su poca disposición, es lo que arruina sus relaciones. Al final, necesita de ti, para tomar revancha del daño que en algún momento experimentó. Desquitar su dolor en alguien más, aunque de forma consciente o inconsciente busque lastimar. Lo cierto es que, éste está tan lastimado, que no ve una vida sin dolor. Es por eso que comprender nuestro valor y lo que aportamos es importante. Y parte de demostrar que somos diferentes, es alejarnos por nuestro bienestar, por nuestros sentimientos y por todo lo bueno que sabemos que podemos ofrecer. Solo así podremos hacer catarsis en la vida ajena, esta que está lastimada, regalando nuestra ausencia, es como hacemos ver que somos distintos a los demás amores. Número 2. De los dos, tú pierdes. Porque yo podré tener a otros amores, a quien amaré como te amé a ti. Pero a ti, nadie te amará como yo. Cuando alguien te lastima, quien realmente pierde es la persona que ha penetrado con dolor tu alma y ha abierto heridas en tu ser. Pues necesitado de amor, lo peor que puede hacer es herir a quien le da la mano. Amar es un arte desconocido para el que solo entiende de traiciones y dolores. Es difícil no lastimarse para quien su naturaleza es herir. Una historia interesante fue la que me contaron una vez. Sobre un escorpión deseoso de pasar a la otra orilla del río, cerca una pequeña rana se disponía a cruzar. El escorpión, con un ánimo humilde, persuadió a la rana para que ésta le dejara subirse en su espalda, y juntos cruzar el río. La rana, convencida de que el escorpión igualmente clavaría su aguijón continuo, se negó, pero el escorpión le dio buenos argumentos por el cual, jamás se atrevería a lastimar. La rana, confiada e ingenua, decidió creer aún pese a su propia intuición, así dejó que el escorpión se subiera a su espalda, y no ni a media trayectoria, cuando la rana sintió una punzada en el cuello, y como su cuerpo de anfibio se paralizaba y se hundía cada vez más. Las últimas palabras de la rana fue, inepto, ¿te das cuenta que vamos a morir?, a lo que el escorpión respondió lo lamento, herir está en mi naturaleza. Con esta historia ilustramos un hecho importante, y es que no podemos amar a quien no entiende de amor y solo ve dolor, y de dolor traza su camino, y si nos ponemos enfrente nos lastimará, y como quiera perderá. Comprender que quien nos pierde, puede tener en su naturaleza el ser una persona que arruina todo lo bueno que llega a su vida, es vital, porque comprenderemos que nosotros no estamos sin esa persona. Es esa persona que ahora estará sin nosotros. Número 3. Me estoy alejando de alguien por darme cuenta que en su vida no hago falta. No tiene sentido aferrarse a un amor que no tiene espacio para nosotros, que siempre inventa excusas, que siempre parece estar más interesado en hacer otras cosas, que pasar tiempo con nosotros. La realidad, es que todo debe ser recíproco, pues se trata de un proyecto que involucra compañerismo, un claro sentido de interdependencia, y la necesidad de comprender que hemos de amar en libertad, no en libertinaje. Y como ya definí en algún momento, que el libertinaje es vivir mi vida, dejando que alguien más, pague por las consecuencias de mis actos. La libertad, en un sentido más amplio, es vivir mi vida comprendiendo que soy responsable de lo que hago. En tanto que si estamos dentro de una relación, debemos entender que nuestras acciones pueden provocar beneficios o daños colaterales, y entender que si queremos ser libres, debemos aprender a amar teniendo en cuenta el interés ajeno, y saber que ahora ya no somos uno, sino dos, dos individuos. Si no hay espacio en la vida del otro, solo terminarás lastimado. Número 4. Te va a doler mucho cuando sonría y no sea por ti. Es duro, pero cuando la persona que nos ha lastimado, comprende lo mucho que valíamos, lo increíble que éramos, remorderá la conciencia e inventará ideas locas sobre nosotros. Incluso tratará de alejar a las personas que desean comprender el viaje hacia amarnos. Debemos comprender que una persona que nos lastimó a veces no está satisfecha con haber hecho de la relación una tortura. Pretenderá con osadía seguir achacando nuestras heridas sin comer ni dejar comer. Es por eso que debemos regalar tanta ausencia como podamos, porque al final quien nos lastimó buscará terminar lo que empezó. Número 5. Nada mejor que derribar con una sonrisa lo que te lastimó un día con una lágrima. El positivismo es lo que realmente poseemos, lo que haremos con cada experiencia, lo que cada sentimiento haya detrás de cada experiencia. No lo podemos manejar, no lo podemos controlar. No podemos decidir de qué manera nos sentiremos después de ser lastimados, pero lo que sí controlamos es es lo que haremos con los sentimientos, que si bien es cierto, los podemos usar para crear revancha, para hacer lastimar a quien nada tuvo que ver, o para aislarnos del medio. El peor error que podemos hacer, es creer que todo mundo, no es de fiar. Porque al final, esa es la clase de gente que atraemos a nuestras vidas. Nuestras creencias funcionan como caballos a galope, y como si se tratara de una película western esterilizada por. Eastwood, el caballo que montemos, nos seguirá a donde sea que vayamos, incluso si decidimos saltar a un precipicio. Lo que creamos será nuestra realidad. A donde llevemos nuestro caballo, éste nos seguirá sin cuestionar. Y hacia donde llevemos nuestras creencias, éstas nos seguirán sin chistar. Así, sé positivo. número 6. El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. Nosotros no pretendemos olvidar, de hecho queremos recordar sin llorar, esa es la realidad. Uno no pretende borrar recuerdos porque sí, lo que realmente queremos es borrar aquellos sentimientos asociados a esos recuerdos que nos lastiman. Es por eso que necesitamos comprender que el tiempo es un aliado, y no, no lo cura todo, pero sí hace mucho, y una de las cosas es hacer que el perdón cumpla su función. Cuenta una leyenda, que el bambú japonés es un claro ejemplo de la paciencia, pues se dice que durante 7 años, este bambú crece, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Lo que vemos en la superficie, nos parece algo que no avanza, que se estanca. Lo que no vemos, es como este echa raíz para cimentarse y ser fuerte. El tiempo funciona igual, al principio parecerá que nada de lo que hagamos, o el tiempo que debamos dejar pasar, hace algo al respecto, pero llegará un día. En que alguien dirá, puf, abre los ojos, que estás curado, y sencillamente los recuerdos dejarán de doler. Número 7. Cuando llores por nuestra despedida, recuerda que no me fui, tú me dejaste ir. Debemos salir de un adiós con la cabeza hacia arriba, comprendiendo que nosotros no fuimos los que intencionalmente hicimos que la relación fracasara o se hundiera en la necedad de la monotonía. Y aunque tuvimos parte, quien nos lastimó aportó gran parte del detonante que hizo que la relación, hoy fuera solo ruinas abandonadas, de concreto mezclado con hojas verdes, y cielos nublados con suelos mojados. Aunque el otro llore, debemos recordar que nosotros, queríamos algo diferente, y estábamos dispuestos a hacerlo funcionar. Si la otra persona no supo entender nuestra marcha, deberá lidiar con el peso de nuestra ausencia. Número 8. Hay gente que te lastima más de lo que te mereces, porque la amas más de lo que se merece. No debemos arrepentirnos por amar, porque este mundo cada vez más gélido y frío, ya se hace cada vez más hipócrita, un mundo donde la mentira es tendencia y todos parecen estar a la moda. Destacar de entre la multitud, nos debe hacer sentir especiales. ¿Qué sentido hay en ser tan repetitivo y regular como los demás? ¿Qué tiene de bueno ser normal? La verdad, nada. Alégrate de ti mismo. Comprende que si amaste a alguien que no se lo merecía, es porque tú sí sabes amar y sabes dar más de lo que la gente regular merece. Eres único, especial y tienes un don que pocos comprenden. Número 9. Debes perdonar a la gente que te lastimó, no porque ellos se lo merezcan, sino porque tú te mereces ser libre de todo lo que te daña. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es una forma de amarte, una forma de apreciar la grandeza que hay en ti. Representa todo lo bueno que eres y todo lo grande que has de dar al mundo. No tienes por qué rebajarte ante la moda común de ser uno más en la pared construida con los mismos ladrillos. Ser diferente supone hacer algo diferente, a lo que la mayoría de borregos hacen, y es no perdonar, es encerrarse en el dolor, y guardar rencor. Ser diferente te hace distinto, y quien te ve de fuera puede quedar maravillado con tu esplendor, y hasta enamorarse de tu luz. Así, perdona a quien te lastimó, no porque esa persona lo merezca, es porque tú, Eres luz, esa luz tan única que quizás sea la única que ese que te lastimó haya experimentado y que quizás seas la única luz que sus torpes ojos alcanzarán a ver en toda su vida. Número 10. Hay personas por las que vale la pena cruzar un océano entero y otras por las que ni siquiera vale la pena mojarse los pies. Nuestro amor es valioso, no lo regalemos como vino barato. No podemos venir y cruzar un mar entero por alguien que no tiene ni la intención, ni las energías, ni la disposición de hacer en misma medida lo que nosotros por ella. Es que, ¿es difícil comprender que uno debe buscar reciprocidad? Lo sé, supe que cuesta amar sin medida, pero el amor se trata de medidas. De saber preguntar si la persona que pretendemos amar también nos ama en igual medida. Solo así podremos saber corresponder. Porque en caso contrario, estaremos regalando nuestro tiempo a quien no lo merece. Así, debemos ser sabios en saber en quién confiar, en quién entregar y en quién amar. Número 11. Te perdono, pero no deseo regresar a ti. Perdonar como una muestra genuina de respeto propio, pero no volver con quien nos lastimó justamente por el mismo motivo. Regresar al vómito es cosa de perros, no de personas que se aman y con el debido respeto a los canes, solo puedo decir que esta es una práctica malsana para nuestras almas. Pues sabiendo lo que nos espera, no podemos pretender que las cosas sean distintas, no debemos encariñarnos con la misma piedra. No tiene sentido, porque lo que haremos será sencillamente experimentar el dolor varias veces. Es por eso que tenemos que tener el valor de ver a quien nos lastimó y decirle, lo siento, aunque te perdono, no volveré contigo nunca más. Número 12. El truco es volverse fuerte de corazón, pero sin perder la ternura del alma. Una tragedia amorosa no es motivo para cerrarse al mundo. No hay lucidez en encogerse de hombros, solo para ver cómo el mundo nos pasa por encima de la cabeza. Debemos ver esto con claridad, pues cada experiencia nos debe hacer más fuertes, más hábiles y más astutos. Quien se niega a amar, quien se niega a darse más oportunidades, lo que hace realmente es perder. Pierde la experiencia en cada aventura que le da, pierde la experiencia que cada aventura le da, pierde la habilidad que podría aprender. Al final se niega a experimentar de nuevo el amor, que para cuando llega el indicado, termina por arruinarlo por rencores de amores equivocados. No debemos truncar nuestras relaciones presentes con amores del olvido. Si realmente queremos que esto no nos suceda, debemos ser hábiles en comprender esto. Estimar esto como aprendizaje, pues de la cuna a la tumba, es toda una escuela, llena de sinsabores que al final son lecciones, ¿qué haremos con ellas? Eso es lo que te hará diferente. Número 13. Te voy a ignorar tanto que dudarás de tu existencia. Una lección tomada es una lección aprendida, debemos dejar ir aquello que alguna vez incluso nos salvó la vida. Hasta salir del vientre de nuestra madre es una experiencia dolorosa. E ignorar a quien nos lastimó puede ser un tormento, porque no es nada fácil ignorar al que alguna vez fue la razón de nuestras sonrisas en las mañanas de un domingo cualquiera. Regalar ausencia e ignorar son prácticas difíciles para las personas que se apegan y que tienen por hábito el amar por encima de las cosas. No, amar no está por encima de nada, no podemos apostar nuestra felicidad solo por parecer melancólicos, dramáticos o parte de una novela. Número 14. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca, no te hará llorar. Te doy la razón, lo he visto, entre mis círculos más cercanos y entre la gente que la vida me puso en el camino. Pero he visto que son muchas personas que se enamoran más cuando mendigan y ruegan por amor. He visto personas rechazar a buenos amores, con tal de luchar por aquellos amores que atención no tenían y que de los tratos dulces no eran parte de su léxico. Lo sé, lo he visto. He visto a gente que solo puede ver amor después de rogar. Rogando tiempo, rogando espacio, rogando sentimientos, da la espalda a quienes les quieren y en su lugar se enredan hasta la locura de que no los aprecia. Así, es importante entender que quien merece tus lágrimas jamás te hará llorar. Es por eso que debemos cambiar nuestras perspectivas, y dejar de estar detrás de quien no muestra interés por nosotros. La reciprocidad es clave, por encima de la fluidez de las cosas. Número 15. Olvida aquello que te lastimó, pero no olvides lo que te enseñó. Reza un dicho, que quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla. Es la realidad cuando te niegas a aprender, a aceptar las cosas que han pasado, o incluso defender lo indefendible, es cuando te aferras a la idea, a una idea que solo viene a alimentar tu dolor. Debemos ser conscientes de que cuando estamos lastimados, podemos llegar a vernos cegados y ver rosas, donde hay meras rocas, piedras y calles llenas de baches y charcos. Es por eso que debemos confiar en nuestra intuición y la idea de los nuestros, porque de ellos depende el que hagamos las cosas con cabeza y no con el corazón. Pues si decidimos no aprender, estaremos condenados a volver a la misma experiencia, de por vida. Número 16. Quien te lastima, te hace fuerte, quien te critica, te hace importante, quien te envidia, te hace grande. Cada experiencia aporta algo nuevo a tu vida, no solo es experiencia vacía, en nosotros está si nos hemos de hacer fuertes, si nos hemos de hacer importantes o hasta grandes. El dolor que quien nos provoca es la fortaleza del mañana y solo esta es lo que importa. Debemos comprometernos con nosotros mismos a aprender, a sacar lo mejor de cada experiencia y de ver lo positivo en cada vivencia. Solo así podremos ser más felices, aprender a ser mejores y al final verdaderamente vivir la vida. Número 17. Usted haga todo el daño que quiera, pero el día que la vida decida pasarle factura, recuerde masticar y tragar. La vida es un cúmulo de cosas, un círculo de posiciones, un gran circo de mariposas donde tendremos lugares diferentes. Un día seremos espectadores y el otro día protagonistas. Algún día nos tocará por las penas de nuestros actos, y alguna vez tendremos que cosechar por el fruto de nuestro sudor quien obra mal, mal le irá. La vida se encargará de que las cosas se ajusten. Deja todo en las manos del tiempo, pues el tiempo pone a cada cual en su lugar y sabe dar a cada quien lo que merece. Número 18. Puedo perdonar a alguien que me lastimó, pero nunca olvidar lo que hizo, y el aprendizaje que ésta me dio. Es claro que nosotros no podemos vivir una vida cegados a lo que absorbemos de cada experiencia y la peor forma de interactuar con lo que nos pasa es ignorar lo que cada experiencia nos aporta, ganar o aprender es el lema en el vocabulario de la gente inteligente e ilustre. Solo existe este lema, fracasar no está en nuestro credo, fallar no está en nuestras palabras. Esas palabras no existen y no entendemos su significado, cada experiencia o nos hace ganar o aprendemos, no hay de otra. Número 19. Lo peor del mundo es cuando alguien te hace sentir especial, y de repente, te deja a un lado. No vale la pena estar a la par de alguien solo porque eventualmente nos hace reír. Aunque la vida es de altibajos, y de risas y llanto, lo cierto es que llega un punto donde una persona especial, en vez de aportar, lo que hace es lacerar nuestra piel, crear punzadas en nuestras almas, y en definitiva, crear expectativas no cumplidas, usando como instrumento las promesas sin cumplir. No, llega un punto en que debemos decir basta, hasta aquí llegó todo esto. Número 20. Curiosamente las personas que más lastiman son aquellas que juraron nunca hacerlo. Y sí finalmente la ironía de la vida es que quien más te lastima es quien más conoce tu historia, más conoce lo que eres, hacia dónde vas y lo que has de querer ser. Es triste, duro y realmente impacta contra todo lo que creemos, pero generalmente quien más te estima es quien siempre juró nunca hacerlo. Es por eso que debemos comprender que en esta vida nadie está exento de dañar, solo nos queda aprender y nunca volver a caer en lo mismo.